Hola a todos. Los saludo este miércoles 23 de junio del 2021. Han transcurrido las elecciones eh, primarias del Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York. Aunque de acuerdo a la Junta Central Electoral, hasta el próximo 13 de julio no se sabrá ¿Quién realmente ha ganado las elecciones? Han sido unas elecciones pírricas con pocos votantes para la cantidad de gente inscrita pero en los pocos datos que se han dado ya se sabe cuál ha sido el derrotero Si hoy salgo a hablar con ustedes es precisamente porque quiero aclarar algunas cosas Cuando yo opté con mi grupo por apoyar a Tirso Santiago Piña y eso ya se lo he dicho lo hice de una manera consciente porque yo pensé que este era el hombre que podía rescatar y puede rescatar el, el barrio dominicano del Alto Manhattan, el distrito 10. Realmente eh, una comunidad no sale de corruptos ni sale de tramposos de la noche a la mañana. Los dominicanos duraron 30 años para salir de Trujillo y todavía el Trujillato en el siglo XXI sigue vigente en la República Dominicana, sigue vigente en la política, sigue vigente en los militares, sigue vigente en la estructura y sigue vigente incluso en la educación. Muchas de las cosas de Trujillo, comenzando por los edificios emblemáticos de la dictadura, están ahí de pies. Nosotros llegamos a apoyar a Piña como publicista, no participamos en ninguna reunión, no fuimos jefe de campaña, con Tirso Piña en un mes y tres días nos reunimos una sola vez y fue una visita de cortesía que yo hice al local donde él estaba instalado en la 181 181 y Audubon, me parece, o Amsterdam, Audubon. Quiero aclarar que el hecho de que algunos personeros de Adriano estén hoy celebrando sin saberse la realidad no significa que nosotros vamos a bajar la guardia. Por el contrario, y para que quede claro, nosotros lo que somos es periodista. Nosotros no somos políticos partidistas, Ayudamos en el marketing de un hombre que tiene las cualidades, tiene las condiciones, pero solamente como publicista entramos a la campaña. No tuvimos contacto con nadie absolutamente, salvo una llamada con Toby de León. Toby Love, como le dicen. Fue una llamada de par de minutos. Yo le planteé mi parecer y le dije que si él llegaba a un acuerdo con Piña, yo podría apoyarlo en lo que era el marketing, en las horas que me quedaban. Eso no se dio. De todas maneras, yo quiero que ustedes sepan. Número uno, como periodista seguiré haciendo investigaciones y presentando los males de los funcionarios electos de origen dominicano principalmente seguiré investigando cada cosa que se hayan hecho en el pasado, en el presente y lo que podría pasar en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que Adriano haya avasallado todo con una cantidad enorme de dinero invertido para hacer ver un poder que no se tiene, más que ayudar a la comunidad dominicana, la va a hundir créanlo, es posible que llegue al sólido de la dirección del de Bronx y de Manhattan figuras decorativas que van a ser manejadas como verdaderos títeres hay otros que necesariamente tendrán que abandonar la postura política porque el ego lo mató, porque el complejo de grandeza lo destruyó y más que eso, porque ya llenaron su cometido. Nosotros vamos a ampliar las investigaciones del pasado, del presente y del futuro. Pero esta vez no vamos a limitarnos a hacer denuncias solamente por Internet, sino que vamos a tocar los estamentos oficiales y los departamentos que tengan que ver con los males que se hayan cometido en todos los órdenes y que perjudiquen la constitución, las leyes y las buenas costumbres de este país. Vamos a demostrar con documento la intervención y la injerencia de partidos políticos. Vamos a demostrar cómo empresas de la República Dominicana manipulan a políticos de origen dominicano en Nueva York para alzarse con el santo y la limosna y poder manipular a la población dominicana. Son 150 mil los dominicanos inscritos con derecho a votar. Se puede hablar de que la matemática y de que lo otro. La mayoría puede presentar un tique que demuestra que votó. Sin embargo, el principal enemigo de la comunidad dominicana que es Jaime Vargas no pudo votar en las elecciones de ayer, como tampoco ha podido votar en elecciones pasadas. La ley, las leyes, la constitución de este país no lo avala porque él no es ciudadano. Esto yo lo he dicho muchas veces. En el caso de la señora Núñez de Oleo, voy a seguir investigando, pase lo que pase, sobre la trayectoria de su tiempo como figura manejando recursos de los Estados Unidos de América para una población que no sabe realmente qué pasó al final. Y vamos a seguir buscando esos papeles. Voy a retirarme un poco de lo que es la defensa a los dominicanos porque creo que nosotros traemos ese masoquismo entre los huesos que comenzó con el indio Enriquillo, de niño le llamaban guarocuya educado por los españoles, todos sabemos la historia final. Los dominicanos odian a los negros, a los haitianos, pero desconocen que si hoy, gozamos de independencia fue fruto de una primera batalla 1500 1492 que llevó un africano llamado Sebastián Lemba también de eso le he hablado simple y sencillamente quiero decir que he sido un gran ganador y he sido un gran ganador porque el trabajo de marketing que le prometí a Tirso Piña está ahí me di el lujo de hacer una campaña sin ataques de, ningún, de ninguna índole, ni en el plano personal, ni en el plano eh, familiar, ni en el plano político siquiera. Traté de hacer un marketing educativo, un marketing sólido, un marketing ameno y lo logré logré hacer denuncias, como siempre lo he hecho, con responsabilidad y amparado en el respeto moral y en el respeto social de los demás. Cuantas denuncias he formulado, la he amparado en documentos. Hay otras que van a estar saliendo y que ustedes la van a ver a medida pasen los días. De aquí al 24 comenzaré a diseñar una campaña de denuncias a lo largo y ancho del planeta para demostrar cómo los dominicanos políticos le hacen daño a este país, a la comunidad y cómo han explotado en nombre de la bandera dominicana a la comunidad dominicana para engañar a la sociedad americana. Si Eric Adam gana la alcaldía, los dominicanos no vamos a lograr nada. En el plano periodístico no hay nada que buscar. En el plano empresarial de origen dominicano en Nueva York no hay nada que buscar. En el plano político no hay nada que buscar. Demostré en esta campaña capacidad. Demostré integridad. Demostré conocimiento, demostré capacidad, demostré respeto. Adriano ha dicho que yo soy su enemigo. Yo no soy su enemigo porque no he atacado su vida privada. Y tengo muchos datos, pero ahí no voy a caer. Mi compromiso es denunciar cosas, defendiendo un juramento que hice por esta nación y voy a seguir haciéndolo desde 1960 hasta el día de hoy. Pero lo haré con altura y con respeto. Reconozco, aunque no tenga la capacidad, que el congresista es Adriano Espaillat Cabral o Rodríguez, como él quiera ponerse en las diferentes biografías que hay rodando en el Internet. No tengo nada que aportarle a la sociedad a no ser defender la bandera y la Constitución de Estados Unidos. Defenderé a la República Dominicana en mi condición de hijo nacido en la República Dominicana. Y la defenderé cuando la patria allá se vea en peligro. A los dominicanos de aquí tienen que comenzar a crear un liderato y producir sus cosas. Seguiré criticando a los periodistas, seguiré criticando a los abuesos y seguiré poniendo sal, limón y cianuro en las llagas podridas de unos políticos malvados, burlones y que a base de dinero y a base de cortela han destruido esta comunidad. No tengo más nada que decirle. He sido un ganador. La muestra está ahí. A partir de ahora, el que quiera servicio de marketing, mi servicio tendrá que pagar. ¿Pagar un precio? O si no, buscar a otro que se lo hagan. Porque conmigo no se puede contar para hacer cosas, ni mucho menos para pedirme ayudas. Porque en estos días, en un mes y días, pude ver de qué lado está la verdad, de qué lado está la mentira. ¿Y de qué lado está la hipocresía? Quede claro con este mensaje, que será el último, que no volveré a abordar asuntos que tengan que ver con el liberato político, cultural, artístico y empresarial dominicano de Nueva York. Pero continuaré mis críticas a Adriano, a Idanis, a Carmen de la Rosa, a Robert Jackson, a Levín. Y a todo aquel que haya cometido un desafuero en contra de la bandera, la constitución y las leyes de los Estados Unidos. Hemos caído en un vacío, en un hueco profundo, que más temprano que tarde vamos a sentir la amargura de haber cometido un error que saldrá muy claro. Adriano, te felicito. Lo que ha hecho, sea que comprara votos o que no comprara, ha demostrado una capacidad enorme de trabajo, sobre todo para buscar peleles. Eres un gran mago buscando títeres, pero debo felicitarte. Y espero en Dios que tu salud no se requebraje en las próximas horas por agotamiento físico, que pueda entrar en tranquilidad y recomponerte. Otros tendrán que reunir sus equipos, lo que tuvieron equipo, darle las gracias a la gente que trabajó porque tampoco hay cultura de gratitud y hay una, una tendencia a creerse que son los que se la saben todas. Vuelvo y te repito, Adriano, Espaillat Cabral o Rodríguez, nos vemos en el 24, pero de aquí al 24 va a entender cómo yo uso la sal para curar heridas que destruyen a los pueblos. Un abrazo a todos. Y gracias, gracias, felicitaciones también a Tirso Santiago Piña, que a pesar de los pesares, pudo, gracias a un grupo de hombres y de mujeres internacionales, rescatar su moral, rescatar su principio y demostrar gallardía. Aunque no haya ganado, al menos demostraste la capacidad de trabajo en favor de tu gente. Gracias, Dios con todos, feliz resto de este día. Hasta entonces.